Cuando nos cita el Antiguo Testamento, al momento de la segunda venida de Jesús, no nos está describiendo un panorama precisamente súper agradable para lo que va a acontecer en el mundo, sino es de todo destrozado. Y hay personas que aún esta semana me escribían que, que Dios es, es otra cosa, que Dios no es esto. Bien, pues sí, Dios es esto, y en su palabra queda muy claro lo que va a acontecer en la naturaleza y en el cosmos cuando Él vuelva. Y que todo aquel que no esté en consonancia con su carácter, no podrá resistir su carácter, no podrá resistir su nombre, no podrá resistir su presencia. Y entonces es cuando todo queda precisamente así, como con un fuego que se derrama y todo lo deshace. En Isaías 66, 15 y 16, leemos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego. Y sus carros serán como un torbellino. Yo no sé si os estáis dando cuenta de lo que nos está diciendo aquí. Sus carros serán como un torbellino. ¿Y un torbellino cómo es? ¿No va en espiral? Un rollo. ¿Dando vueltas? ¿Y con fuego? Pues ya os podéis imaginar... ¿Cómo vendrá Cristo? Ya sabéis que no solo viene Jesús, viene Jesús y viene Dios Padre y vienen todos los ángeles con él, el cielo queda absolutamente vacío. Sigue diciéndonos, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Mirad que dice que juzgará con fuego esto en su segunda venida, pero además, luego en su tercera venida después del milenio, todo volverá a ser destruido por fuego y azufre, que será el fin de la maldad y de los malos sobre la tierra para siempre jamás, incluidos Satanás y sus ángeles. Y mirad con qué lo asocia, y con su espada. ...a todo hombre. Una vez más, el cazador, Orión, su espada. Y como simbolismo, a ¿cómo va a terminar el hombre que no siga a Dios? De toda la historia. Con esto está de acuerdo el Nuevo Testamento, cuando habla del día del Señor. Cuando se ha revelado el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este texto se halla en 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8. Viene, como En llama de fuego para dar retribución. Cuando dice a los que no conocieron a Dios, eh, cuidado, hemos de matizar esto porque hay personas que dicen, entonces, si uno no ha oído hablar nunca de Dios, ¿ya está fulminado? No. Mirad, cuando nos dice no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es a los que han rechazado el mensaje de salvación. Pero también a los que no conocieron a Dios, es a esas personas que la ley natural que ha puesto Dios en sus corazones de todo el mundo, de todas las épocas, ese es el concepto de Dios dentro de cada persona, lo que el Espíritu Santo trabaja en cada persona. Si rechazan también seguir lo que dices los dictámenes de su conciencia, también van a terminar exactamente así. Porque vieron, pero no conocieron. Uh -huh. O miraron, pero no vieron. No distinguieron la mano de Dios en todo ello. O no quisieron. Este es el verdadero Eridano. No ya una figura, sino la triste realidad. Está escrito en estrellas de fuego y en palabras de verdad para que los hombres presten oído al solemne aviso y huyan de la ira venidera. Pero podemos preguntarnos, ¿y quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Malaquías 3.2 nos cita el texto aquí. ¿Quién se sostendrá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Tal como nos dice Nahum 1.6. La respuesta la hallamos en la siguiente ilustración. Y nosotros mostraremos el próximo día la continuación a todo esto, si Dios quiere, que no tiene desperdicio. Hoy no tenemos más tiempo, hemos de dar paso a Ángel, pero no voy a terminar aún aquí. La culpa será mía. No, no, es, <risa> es el complemento <risa> todo. la ilustración aquí. Uh, la ilustración, aquí nos quedamos. <risa> Bien, eh, esto va a dar para unos temas más. Y todo lo que vamos presentando va a seguir teniendo una conjunción precisamente con lo que Ángel nos está mostrando y ya lo iremos viendo mientras os he dicho que íbamos a ver precisamente de dónde estaba extraído ese texto de Daniel que el autor citaba aquí y vamos a situarlo porque es básico para entender el concepto de cuándo es el momento en el que aparece este río de fuego y veremos cómo tiene una doble aplicación una vez más, durante el juicio investigador es cuando aparece, pero también en la segunda venida de Jesús. Y vamos a verlo precisamente no sobre ciencia ficción o no, porque lo escriba Elena Guay es una trolera y hay que... no, no, no. Sino porque el texto bíblico nos lo está diciendo. Daniel capítulo 7, no voy a leer todo el capítulo, pero sí del 7 hasta el final. Porque el capítulo 7... Os he de remitir a las conferencias de la 8 a la 10, donde estuvimos analizándolas, eh, estas partes, con estas bestias que nos habla aquí, y nos dimos cuenta a quién hacían referencia. Era una serie de imperios que se tenían que ir sucediendo. Babilonia, Medopersia, Grecia, y después llegaba Roma. Y después de Roma salía algo que procedía de Roma mismo, y era el papado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 Elimina, arranca a tres cuernos de los primeros, y son los tres pueblos que precisamente el papado exterminó prácticamente para poder elegirse ellos allí. Y esto es historia, y si no os lo creéis, mirad esas conferencias y lo comprobaréis con datos históricos. Y mirad en qué momento entonces aparece este texto.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 y los libros fueron abiertos. ¿En qué momento nos está haciendo esta descripción? No es la segunda venida de Jesús aún. Nos habla del papado cuando surge, cuando ya está establecido y está haciendo las suyas. Llega un momento en que aparece esta escena de juicio. Y todos sabemos que el papado, en su auge, llegó hasta 1798, cuando general Vertier, por orden de Napoleón, eh, le causó esa herida mortal que después fue sanada. Por tanto, durante esos tiempos, tiene que aparecer esta escena de juicio. Y mirad cómo va avanzando el texto, y diciéndonos, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia,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 Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Esto no es la segunda venida de Jesús, porque el anciano de días, nos está diciendo en el otro texto, que está ubicado en una parte que es el cielo, donde le sirven los ángeles. Eso correspondería a la subida. Hasta, ¿no? En el momento que él asciende en una nube al cielo, ¿no sería la recepción de Jesús en el cielo también? ¿No? ¿No es aquí? No. Esta escena nos está describiendo precisamente el momento del juicio investigador. Cuando Cristo, y nos vamos a dar cuenta por el resto del texto, recibe, y ahora lo vamos a ver en los siguientes versículos, el reino. ¿Cuándo recibe Jesús el reino? ¿Cuándo viene por segunda vez. ¿Cuando sube al cielo? ¿Cuando ha sido asesinado en la cruz? No, eso sucede el 22 de octubre de 1844, cuando Cristo pasa del lugar santo en el cielo al departamento del lugar santísimo. Es cuando él recibe el reino. Es el momento del juicio investigador. Mirad precisamente ahora cómo continúa el texto. Y le fue dado dominio, gloria y gloria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 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Qué está describiendo aquí? El papado que iba a hacer guerra durante 1260 años, tal como estaba profetizado matemáticamente, sobre el pueblo de Dios. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo.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 Total, tres años y medio proféticos. Total, cuarenta y dos meses proféticos. Total, mil doscientos sesenta días proféticos. Total, mil doscientos sesenta años literales. Del 538 al 1798.